Hola. Vamos a cambiar el nombre de nuestro dispositivo con Windows 11. Ve a la lupa al menú de inicio. Escribe acerca de tu PC. Clic más abajo, en acerca de tu PC. Clic en cambiar el nombre. Ingresa un nombre. Clic en siguiente. Listo, cuando vuelvas a encender tu aparato, tendrás el nombre cambiado. No te olvides comentar y dejar un me gusta. Gracias por la visita.